También, o sea, el concepto en sí del juego me parece muy llamativo Ya que lo tenéis, o sea... Peña... ¿Qué? Bailando y haciendo dab What? Pow! Eh, me ha dejado tirado Dale, bro Dale, bro, dilo tuyo Eh, otro Let's go Vale Hay un tiburao, ¿no? Por ahí, ¿qué cojones? Una gaviota Todo el puto mundo, tío Me hace dabs, o sea, en taparrabos, ¿qué? Está gracioso, está simpático, oye Está muy simpático Hay que apoyar también, ¿sabes? El, el hombre ese o sea, literalmente, coño. Lo ha hecho con toda su buena intención, ¿no? Hola, bro, buen día. Eh, va al ritmo de las palmas y tal, ¿eh? Escucháis las palmas. Sí, ¿Eh? bastante guapo, ¿no? Esa vaina. Un detalle. O sea, literalmente. Este está aquí en plan, eh, pinga. Este está aquí, pinga, ¿eh? O sea, increíble. Nada, como he dicho, dura 10 dura minutos los juego, pero me parece muy simpático. ¿Qué, coño? El mansa se lo está haciendo la referencia Bueno, la reverencia se la está haciendo al tiburón, ¿no? ¡Miren los ancianos! ¡También los ancianos bailan! El logro desbloqueado Banco ¿Qué? Ah, vamos a buscar los logros no, no creo que tenga más de 20, ¿no? A ver, es muy corto el juego Pero está guapo Hay que apoyar también a los desarrolladores de videojuegos indies, tío Literalmente El logro desbloqueado Niños Niños jugando también que los niños morirán o algo, ¿eh? O sea, literalmente en el juego, digo ¿Qué coño? <risas> ¡Eh, hey, bro! ¡El volcán! Tendrá que ver, tendré que activar un volcán o algo ¿O ¿Se activará un volcán y nos matará? O sea, tiene todo el rollo, ¿eh? Están haciendo la danza del, del volcán, bro ¿Cómo? Logro de bloqueado círculos <risas> ¿Qué cojones? ¿Cuántos logros tiene, tío? O sea, para intentar pillarlos todos Qué guapo, ¿no? ¡Ebro! Hey, bro! Dormir, no es un logro Ese pibe ahí arriba, tío, ¿qué hace? Ahí? Bailando bebé mandan gaso, ¿no? Vale, o sea, se supone que ya. A ver. O sea, literalmente, qué coño. Es muy, muy agradable, ¿no? El juego. Eh.. What is the way, bro? What is the motherfucking way? Wrong way. What is that? Bro, ¿por qué estás solo? Lo creo desbloqueado, bebé. ¿Cómo? En serio, y yo como se prenda la wea en el volcán, hermano, que no lo estoy viendo ni nada. Como, lo, como se prenda el volcán, van a morir todos, ¿eh? Solo de los niños jugando, ¿no? De antes, sí. What the hell. Me bueno, van a pasar por el circulito, gente. Y esto, tío, eh, la adoración a la roca, ¿eh? Espera, yo también voy, gente. Gente, huele un poco. Huele a foto el man este. ¿eh? Me voy de aquí, gente. Huele mal. Hey, bro, WhatsApp. ¿Y estos pibes? O sea, un logro, ¿no? Mano, que estáis haciendo flexiones, ¿no? Bueno, flexiones, calentamiento Vale, vamos a ver ¿Y esto? La escuela de, de baile Samoana, ¿no? Let's go ¿Por aquí podré ir? Hmm. Eh, interesting Sonido de aldeano Hostia, estoy en el volcán, gente Este es el volcán, ¿eh? Que nada, sigo explorando. No o sabrá sea, más logros así simpáticos Vale, son 10 minutos puedo juego, intentaré Hostia, ¿me dan la bienvenida para, para atinarme al volcán o qué? Yo soy un sacrificio Hostia, ¿y esto? El hombre que alimentaba las palomas, capítulo 1 Amigo de los pájaros, hijo de puta, gaviotas <risa> ¿Qué coño? Bala de... no Está gracioso el logro, encima tiene logro, ¿sabes qué simpático? ¿Y esto? Los choclos, plantación No veo los choclos, ¿no? Yo quiero un choclo de eso De los de los rojos <risa> Ya no le digo maíz, tío o sea, Le digo choclo, Literalmente Feel like a boss eh, Eso es otro logro Estos sí que están haciendo yoga, ¿eh? Bro, yo también quiero ¿Me enseñas o okay? qué? Hey, let's go No puedo saltar, coño ¡Ja! super coordinado coordinados, ¿sabes? Los manes, increíble Bro, bro, venís ahora Haciendo la tal Para que crezcan los choclos Increíble y los repollitos A ver, por aquí tiene que haber otro logro, ¿no? Ah, barco, sí, sí, sí, eso ¡Eh, bro! Adoráis a las plantas también Yo también, bro Vale, vale, vamos a los barcos, ¿Es ese es otro logro Sí, o sí Tío, la población mao de por un pizza Es enorme, ¿no? Embarcadero o algo así Barca, ah. Vale, son todos eh, Como artículos, ¿no? De la isla eh Esto es la puta eh, cosa que hacía eh. Increíble, tío El limbo, tío Lo que hacía Hermes en Futurama, qué guapo Despensa, barcos Logro, este va a su ritmo, bro el, el, el Babayaga. Despertaron al Babayaga, ¿eh? No, hoy quería por eso el directo un poco chill, ¿no? Daros cuenta que también si va a ocupar dos horas el c o lo dejo para las 8 y ya estaría. Ahora nos vamos a arrancar y ya está, ¿no? De, de chill. Aunque también me gustaría traer hoy eh, League of Legends y Saga Oshin. Eh, bro, yo también quiero. Este es el baile de la gallina. Bro. Y terminar esta semana tomba, eh. Tomba de la Play 1, tengo que hacerlo. Estos están aquí perfecto, bro. Bro, yo también puedo. Son Play tío. Me han usado literalmente pinny Pons eh, eh, eh, vaya bailecito, bro, qué flow, bro. Voy, voy moviéndome por todos lados para ver si eh, pillo los loros, tío, son simpáticos. Porque más o menos intuyo que tengo que hacer algo en el volcán. O sea, no sé si esto va a ser Pompeya B-Like eh, 2.0. Bro, ¿y estos? ¿Eso? Pajarito, el canto de los paros, wow. Esta sía. ¡Ja! Vale. Creo que da la vuelta, ¿no? ¿O no? Vale. Si da la vuelta, ¿no? Esto es el. Ah, no, sí. Sí, es el principio. Vale. Vámonos, gente. Me, vo... Me voy al volcán a ver qué ocurre. Su puta madre. Supongo que ocurrirá algo feo, ¿eh? Surísimo, tío. Nuestro, eh, nuestro protagonista desatará algún tipo de Pompeya 2.0. ¿Y vosotras? Ah, vale. O sea, bailando de espalda Y ¿eh? muy bien. No no ve nadie, ¿eh? A vuestro rollo. Vosotros pues con lo vuestro, bro. ¡Ah! Vamos allá. Vamos allá, gente hoguera fuego un un gabunga la calaca hey. fin el viaje bueno el puto ey, tortuga hola ¡Ah! qué guapo haría más qué bien Putos logros tío eh, bailarín eh, abriroso vale o sea cuál es el bailarín abriroso hostia rollo irlandés gente lo vean ¿no? qué flow cabrón y michael Jackson wow eso estaba antes ¿eh? eso está solo no rollo full full solitos ¿sí? ya eh, señora, buen día Se le ven los pocos, digo, ¿qué? Vale, así que sí Vamos al volcán, gente Creo que si no he pillado todos los logros Lo habré pillado casi todos, ¿no? Me quedará de... el final, ¿no? A ver ¿Qué deberá hacer? ¿Caerme y ya está? Desataré Desataré el caos, ¿no? En la civilización De Pineapple of Pizza ¿Hay algo más? Uh, que me caigo, coño ¿Será el final del juego, tío? Caerme y morirme Hostia, que sí, algo más, gente Mirad esta peña, ¿qué haces? Bro, banda al volcán uh, Acantilado, logro desbloqueado, gente Guapísimo, vale, creo que con esto Ya hemos pillado todos los logros, ¿no? O sea, el saludo El saludo al sol, ¿no? A cura entiendo tú Sopa tu macaco A ver Nada, ya o sea, está todo, ¿no? ese pisi Vamos a ver qué tal This is the, the final battle The Volcan ¡Ja! Me parece la polla, tío A ver ¡Wii! ¡Oh! Un poquito worse, ¿no? Hermano, estoy vivo ¡Oh! Hostia, que me, me he tirado y he hecho que suba el nivel de... El suelo es lava O me ha dado una cámara libre para que vea cómo mató a toda la población de Pineapple Island. Pineapple. Ah, o sea, Pineapple on Pizza. I'm sorry, guys. Mis <risa> <risa> No. pero <risa> qué! <risa> ¡Alvaro, no qué has hecho? <risa> Qué cojones. No es que, ¿eh? <risa> la peña corre, tío. ¿Se salvará algo? Bro? Qué cojones, bro. Espera, o eh, sea, eh, sí, hay algo que es de hacer: bajarle la música. Porque entre los gritos y tal, eh, muy duro, ¿eh? Qué gracioso, nada. ¿no? O sea, el pequeño Asterix -er que tiene el juego, ¿no? O sea, bro, así finaliza, ¿no? Bro, bro, ¿cómo me cargo todo? O sea. Este ha triunfado la roca, gente. Triunfado, hermano. ¡Hostia! ¡Se preocupa y tú! ¡Guau! Wow. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡What the hell! <ríe> ¡Qué puta guapa tío, cabrón! <ríe> ¡La tortuga! La tortuga murió, tío. No pues se salva a nadie. Nadie. Pompeyabila y gente. Bye, bye. What the hell? Ah. <ríe> vale. <ríe> o sea, eso era la piña. <ríe> la polla. Guay, ¡Guapísimo! Qué gracioso. Eh, está, está muy muy gracioso. Literal. Ahí tenéis a Alba. Bueno, a Alba Mayo. y es que le he dicho a Álvaro Mayo, ¿no? más Majo, yo. Sonora Mayo. O sea, es su arte igual. Man, increíble. Qué gracioso. Muy guay. Eh. O Saber Eran 10 minutos. Quería traerlo. Me lo descargué por lo mismo. De nuevo. O sea, un pavo a la banda sonora. Está graciosa. Parece gracioso, tío. Y ahora sí, nos vamos al. Concha su madre. Del valor gente. Del maldito Valorant, bro. Amazing. ¿Será nuestro prota?